Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy vamos a estar abriendo un par de cajillas. Tenemos unas cuantas que me van regalando y yo les agradezco un montón. Ya con que, o sea, nada, para mí es increíble que, no sé, se acuerden de mí al momento de regalarle una caja a alguien. Con lo cual, estoy realmente muy agradecido, se los recontra, agradezco posta de corazón, porque no tienen la obligación de darme nada, yo no les pido nada, o sea, está perfecto, es de corazón. Y, y, y nada, se los agradezco infinitamente, la verdad, infinitamente, posta Bueno, más allá del agradecimiento, quería que vayamos a abrir un par de cajitas Wargami nos dio a todos los CC 200 cajas para abrir Más allá de eso, yo igualmente por mi cuenta de manera particular He decidido comprarme unas 25 cajitas, más o menos que las saqué en 800 cuotas de un peso, más o menos O de dos pesos en realidad, así que no, es imposible, no se puede pagar en cuotas, pero... La, la, la pagué con tarjeta de crédito porque estoy medio, medio fundido. Así que, eh, bueno. Otra cosa que quería aclarar y quería decirles. Es que Wargaming este año, lamentablemente, no va a dar cajitas para que podamos sortear entre los suscriptores. Entre los espectadores y demás. Eh, pero bueno. Nada, veremos, depende del apoyo que tenga este video en particular Si llegamos a los 150 likes 150 likes eh, Vamos a estar sorteando un par de cajitas seguramente O tal vez hagamos algún eventito Como para que ustedes puedan ganarse esas cajitas Pero bueno, realmente necesito que me muestren su apoyo Y que realmente quieren esas cajitas Más que nada, también destinado a, ge a aquella gente que no puede No puede comprarlas Porque bueno, no tiene no tiene Cash, no tiene money No tiene eh, billuja, como se dice habitualmente Pero bueno, vamos. Sacame la animación, bro. Esta animación sacada. Listo. Bueno. Eh, acá tenemos 75 cajas, ¿bien? De estas primeros 75, fíjense que tenemos 50. 50, 50 son 150. Y acá tenemos 75, con lo cual 25 son mines. Son my mine cajitas. Estas 25 primeras son las que vamos a estar abriendo ahora en este video. Y quiero más que nada para que ustedes vean a ver si, cómo van las cajitas y demás. A ver si pueden llegar a tener suerte, si no, si, si está balanceado el tema de, de la suerte. Recuerden también que Wargaming hay una cuestión que, que implementó en esta ocasión y es el hecho de eh, lo que sería minimizar la cuestión del RNG, es decir, de la mala suerte. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente que si abrís 50 cajas, es decir, a la 49, a la 50 sí o sí te toca un tanque, si no te tocó nada... Te toca un tanque eh, al azar, digamos. Pero por lo menos algo vas a tener, sí o sí, Maya. Obviamente el oro lo tenés garantizado. Los adornos están garantizados. Está todo garantizado. Pero como se paga con dinero real, también tengan en cuenta que, bueno, Wargaming quiere que eh, esto vaya, vaya bien. Entonces decidieron implementar esto, lo cual no lo veo mal. Me parece bastante bien, bastante bien. Y, ¿por qué no? Tal vez más adelante, en vez de 50, sean 30. No sé, veremos. Tiempo al tiempo. Así que bueno amigos, nada. Las primeras 25 corren por mi cuenta personal. Esto no está patrocinado por Warner ni mucho menos. Sí, los próximos videos que vamos a hacer abriendo estas 200 cajas, seguramente. Eh, ahí estaba hablando con el cuchetril. Mm, Se sé, sé que ustedes deben conocer ya el cuche. Y nada, le, le rodeé y hice como... Le choreé la idea. Y eh, bueno, quiero hacerle a 50 cajas. Así que, escucha, si está viendo este video, te pido perdón que te estoy robando. Igual te lo dije en la cara, o sea, te estoy choreando mal. Eh, así que bueno, vamos a abrir de 50 cajas los videos que sean eh, auspiciados por Guardamin. Este es auspiciado por mi propia tarjeta de crédito. O sea, estamos hasta la bola. Así que bueno, vamos a empezar a abrir las cajillas. A ver qué nos toca si tenemos suerte. Si no, si valen la pena, si no valen la pena. Ojo, puede ser que no valga la pena. Es todo un. un, un una cosa rara. Bueno. Primera cajita, tenemos 250 de oro Un día de cuenta premium y una estrellita un, Obviamente un adorno, ¿no? Abrimos la siguiente, 2 Segunda cajilla Vamos a ver de qué va, a ver, dale eh, Bueno, obviamente el adorno 250 de oro, lo mismo Estas se me hace que son las primeras Las cajas más típicas eh, La que te va a tocar eso y eso eh, 500.000 Me gusta, los 500.000 de oro, creo que Perdón, 500.000 de oro Ojalá, vale Los 500.000 créditos creo que los valoro más que los 250 de oro ¿no? Te aviso Los 500.000 créditos hoy en día Tienen su propio peso, digámoslo así eh, 250 esta, Es que esta para mí va a ser la, la, caja, la caja básica Un día de cuenta premium, 250 de oro Que de hecho lo es Pero bueno, es lo que más va a salir, se me hace Bueno, acá nos dan 500 de oro El doble, ok Yo quiero probar si ¿sí? en 25 cajas el RNG nos ayuda Y podemos llegar a tener un tanque Un tanque para nosotros bueno, cien mil créditos, 250 de oro. ¡Ay, ¡Ah, el estilo! Ahí va, brother. The style for the object 268.4 Buenísimo, buenísimo. Espectacular. ¿Cómo está laburando mi procesador de tag? En llamas. Eh, más o menos, está bien. Estilo 3D para el Objeto 1284 me gusta, perfecto. Bueno, continuamos, entonces. Listo, bárbaro. Ya sacamos... Eh, en 3, 4 cajas. ¿Cuántos vamos? 69. Eh, bueno, era un par todavía. Vamos, abrí siguiente. Sí, en 4 cajas... Eh, no, pará, 75... Sí. En 5 cajas, más o menos, tenemos un estilo 3D, aprox. Bueno, mirá, sacamos el PZ35R, un espacio de garaje, 250 de oro. Y... ASOS es Base. ¿Esto no era un grupo de antes? Bueno, tenemos el PZ35R, ¿bien? Un vehículo ahí de ligero elite. O premium, por decirlo así. De Tier 2. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Hasta que nos queden 50 cajas. Eh, 500 de oro, bien. 67. Perfecto. Eh, bien, bueno. Tanque, bueno, ese un coso. El M485, chicos. Obtenemos el Tier 5. Eh, buenísimo, espacio de garaje, los 250 de oro y obviamente el, el adorno. Buenísimo, ya tenemos dos tanques, si bien no nos tocó nada nada zarpado, ni mucho menos, eh, de a poquito, tranqui. Vamos a ver eh, de qué va esto. Bueno, 250, 500, perfecto. Ya abrimos 10 cajas, 65 vamos. Ya abrimos 10 cajitas. Eh, el KB1 shielded Bien, el KB1 reforzado El KB1 blindado, por decirlo así Se nos han tocado tres tanques premium eh, Otro espacio de garaje Obviamente te lo dan, los 250 de oro Y por supuesto, claro que sí, el adorno de, eh, de, de nieve Ese copo de nieve, no sé qué era Así que bueno, buenísimo chicos Seguimos abriendo cosillas por ahí 100, 250, Bueno, seguimos, 63 Nos quedan eh, 13 cajitas, a ver qué pasa 250, un día de cuenta premium, 62 Vamos, 12 cajas más 12 cajitas más, a ver qué onda Esto es más que nada para que ustedes vayan viendo Qué pasa si compras 750 de oro Me gusta, brother, me gusta mucho Ese bienvenido sea eh, A ver qué pasa si compras Bueno, acá nos tocó algo eh, 25 cajas, bueno, obviamente de tu De tu bolsillo Bueno, ahí tenemos otro estilo 3D Bienvenido sea, brother es estilo 3D, venga Me gusta, me gusta No lo tenía Desde luego, no lo tenía <coughs> Muy bien, muy bien, perfecto Ahí va, excelente El ST2, bien, el tier 10 Doble cañón, buenísimo, tenemos No lo saqué todavía igualmente no, no estoy tan activo en el sentido de decir, no tengo ganas de sacar ese tanquería en particular con los doble cañón, no, no me llevo muy bien que digamos. 250, cincuenta, ojo, no digo que sean malos, para nada, cero. Son no, bastante buenos, como todos los tanques, si sabes usarlo y lo usas en el lugar correspondiente donde le puedes sacar más eh, el jugo, siempre va a ser bienvenido cualquier tanque. Ayer sin ir eh, más lejos... 2.50 un día contra Premium. Eh, usé el Thornbag en ese y hice casi 5.000 de daño. O un poquito más incluso. Con lo cual me pareció una buena partida. Eh, a tener en cuenta. Sacamos el Matilda, bien. El LBTB, perfecto. El LBT, perdón. El LBT, perfecto. Tenemos el Matilda entonces de Tier 4. Bueno, ya vamos sacando bastante tanque Premium. Fíjense que nos quedan 6 cajas. De 25 nos quedan 6 cajas. Está bien. Cosas buenas y cosas malas. Todavía no nos ha tocado un tanque Premium. De los grosos, de los buenos De los que valen la pena, de los tiro 8 Nada, por ahora, pero bueno A ver ahora Nada, 250 más 3 días de cuenta premium de Watt Bien, está bien 250 más 250 más 250, vamos sumando, pero Vamos a ver eh, 6.000, 250, perfecto Nos crean que dos, cu eh, dos cuadras iba a decir. Dos eh, cajas más, me parece, y ya estamos, ¿no? 250 un día, eh, bueno, sí, tres cajas más Perfecto. Bueno, tres cajitas. Hay gente que en tres cajas ha tenido mucha suerte. O en 10 cajas, no sé cuánto. Han sacado un montón de cosas. Nosotros realmente. Ustedes saben la suerte. La mala suerte que tengo siempre. Mi RNG en la vida va para atrás. Pero bueno, no importa. No pasa nada, bro. Como siempre, la luchamos a pleno. Nos queda la última caja disponible. Y esta última caja tal vez puede que nos dé un tier 8. O sea, sería bastante. No. No nos va a dar nada, bro. El 250 más el. Bueno, el. Bueno, el, el M15, está bien, no lo teníamos No lo teníamos, así que, está bien Está perfecto, vamos a Cerrar entonces directamente, ya tenemos Todos estos tanques, eh, premium Y, eh, vamos Directamente a las cajas, ya para, para que nos queda Bueno, llegamos Al nivel de atmósfera, número Festivo número 2 Te dan un, eh, Duplicador, bueno, obviamente cuando vas subiendo De nivel, también te van dando en el ambiente festivo Te van dando cositas, como las reservas por créditos Que son de 50, supongo, sí 50 por una hora, que son las, las típicas, normales. Acá llegamos al nivel eh, festivo, nivel 3. A ver qué nos dan. El antiguplicador. Esto es para cuando querés hacer los, el tema de los fragmentos. Bueno, evita que te saque un fragmento que ya tenés. Con lo cual... Bueno, aquí tenemos eh, planos de China. Tenemos planos universales. Reserva de créditos del 50%. Reserva de experiencia para, la, para el vehículo. Y un eh, guía de entrenamiento de China, que son 100.000 de experiencia lo cual nunca viene mal, nunca, la verdad es que nunca, nunca viene mal, y acá seguimos teniendo entonces las 50 cajitas de cada uno que nos dio la gente de Wargaming, obviamente por supuesto estamos muy, muy, muy agradecidos con ellos, eh, así que nada, quería decirlo, gracias realmente a la gente de Wargaming por eh, confiar en nosotros Y seguir bancando este canal de, de Nando Capo y, y en serio, también gracias a ustedes Porque ustedes son los cracks eh, que, que bancan a pleno pleno este canal Y encima, gracias a todos los que Ya lo dije, pero bueno, lo voy a decir de nuevo Gracias a todos aquellos que van dando cajitas pequeñas, boludo O sea se revalora porque no tienen por qué nada, o sea, no, no no tienen por qué. Pero así todos lo hacen. Y yo realmente lo, lo, lo revaloro, lo, lo, lo, en serio, de corazón. De corazón Y me parece muy buena la, la alternativa que dieron. Che, bueno, le regalo a este que capaz que le cuesta o tiene menos recursos o no tiene un peso o lo que sea y le puedes tirar ahí un centro tirándole cajitas. Así que eso está, está buenísimo, chicos. Así que, bueno, nada, eh, ¿vieron lo que fue? En 25 cajitas hemos sacado, tenía 20.400 de oro cuando empecé el video. Ahora tenemos 27.000, o sea, sumamos 7.500 de oro, más o menos 7.400 y pico de oro. Eh, unos eh, casi cuánto, unos 4 millones más o menos de créditos. Eh, un por unos cuantos días de cuenta premium también, lo cual nunca viene mal, por supuesto, pero esta a mí... En mi país no sé cuánto sería más el, lo que es el impuesto, pero pensá que fueron 25 cajas que bueno, me significaron a mí 800 eh, pesos. 800 pesos argentinos, bien, más el impuesto que es más o menos un 50%, una cosa por el estilo. Perdón que justo cambié de pantalla y se me trabó todo. Eh, 800 pesos argentinos eh, sumado al impuesto, lo cual un 50% más son unos 1.200 pesos, 1.300 tal vez, las 25 cajas. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Bueno, eso ya quedará en cada uno. Si, si 1.500 pesos, eh, más o menos... 1500 pesos, 1400, por ahí, aproximadamente, 1300, no sé cuánto estará realmente, pero te significan un par de días de cuentas premium, más o menos unos eh, 7000 de oro, 7500, un par de tanques premium, bueno, eso ya queda en la economía de cada uno, yo como siempre lo digo, desde que empecé el fucking canal, de hace cuatro años, y me sigue mandando cosas, boludo, los quiero en serio, de corazón, <risa> eh, son unos cracks, boludo, eh, de que empecé el canal, yo no me meto en la, no puedo decir en el bolsillo de cada uno Lo que significan eh, 1500 pesos Para algunos es mucho, porque capaz que tenés cuatro hijos, cinco hijos, tenés para el colegio de cada uno Tenés que irte de vacaciones de, O sea, no lo sé, capaz que soltero y te sobra la guita Y tirás manteca al techo Que no lo sé qué significa para cada uno Eso decídalo vos, decídalo cada uno Bien, ahora, para mí, las cajitas Van la pena Estaría bueno que nos hubiese tocado, aunque sea Un tier 8, pero bueno No tuvimos la suerte, bien, eso estaría mucho mejor, te alegraría mucho más el día. Pero bueno, qué día más hermoso que este que encima salió Boca Campeón ayer, así que nada. A todos los hinchas Boca si hay alguno que está viendo del otro lado Lo amo y los quiero mucho Para todos también y gracias a lo que me envían cajitas De regalo, eh, los quiero mucho Gracias a todos de corazón, espero que hayan disfrutado El video, que se hayan divertido un ratito aunque sea Y recuerden que vamos a estar haciendo 50 cajitas De Wargaming, 50 cajitas, 50 y 50 Bien, hasta que completemos las 200 cajas que nos dio Muy amablemente la gente de Wargaming Obviamente auspiciando todos lo que son los próximos videos Del de canal, los quiero mucho Cuídense, que tengan un hermoso día Un hermoso jueves y nos veremos En el próximo video barra directo Beso para todos Chau chau